Quisiera encontrarme de nuevo ante tu altar, sagrado mes en que nace otro nuevo amanecer. Noviembre anuncia tu pueblo, tu llegada, mi pastor, en que tu gente se viste. Nos muestra al Señor, eres la flor en la arena, agua para el pecador. Mira la fe de tu pueblo, como comienza a bailar, al sentir ya tus campanas que nos mueven a cantar. de mí y de los míos que ya no están aquí enséñame pescador a reconocer a Dios quiero llevarlo a todos como hiciste con Simón quiero que soy mi canto, mi ofrenda ante Dios, mi corazón quebrantado que te clama por amor. Recuerda siempre a tus hijos que estuvieron una vez cantándote por tus canciones. que están en la cárcel y por la falta de fe de la de Cristo, que descansas en la cruz, desde lo alto entregaste el mensaje de Jesús, hoy tus hijos reunidos te ofrecen devoción y que con Santa María nos bendigas tú, de la Así mi fe impedía